Vamos a presentar a don Shamir Álvarez con una salvedad. Eh, Shamir hoy ha venido con lo que ha quedado de garganta después sí. del trabajo de anoche, que fue ¿Cómo demoledor. está, gringo? ¿Cómo está, gringo? ¿Qué tal la garganta. Buen día. Sí, sí, sí, quedó hecha pomada, como diría. Buenos días a todos los seguidores. Fue un partidazo, ¿ah? ¿eh? Todavía está en la retina de muchos bolivaristas, estronguistas. Tuvo todos los condimentos, gringo, ¿no? Buen fútbol, momentos de imprecisión, momentos interesantes de juego colectivo, expulsados... Algunas caricias de parte de los jugadores también, al menos cuando Bolívar consiguió la remontada. Así que los elementos estuvieron la ahí. Emoción, y no, lo la de la gente, bueno, no se puede discutir aquello porque el paseño estuvo ayer. Incluso gringo, esto también hay que comentarlo, ah porque se tuvo el aforo completo del estadio Hernando Siles, pero eh, cuando terminó el primer tiempo tuvimos la oportunidad de que nuestro periodista de campo salió afueras del estadio Hernando Siles, y había mucha gente que quedó afuera con su localidad. ¿verdad? No te creo, con sí. entrada en la mano. Con entrada en la mano. O ¿Ah? sea, hubo una, una suerte de sobreventa, ¿o qué pasó? Esto tendrá que explicarlo la dirigencia de Diez Strong, que son los locales y son los organizadores y los encargados de vender las localidades, pero hubo mucha gente que quedó fastidiada, molesta porque no pudo ingresar al escenario deportivo. porque claro, se entiende, ya no había quien... O sea, hubo donde, un momento en el que cerraron las se, puertas. Cerraron, porque hallaron... ya estaba copado, o sea, no había dónde más ubicar a la gente... Ya los hinchas de Bolívar y Diez Trongues, entonces eh, varios quedaron molestísimos, ¿no?, afuera del Estadio Hernando Siles. Correcto. Pero más allá de aquello, de ese incidente, que seguramente, y esperemos la directiva de Diez Trongues lo explique, de este hecho, el marco fue impresionante, el recibimiento, no sé si podemos ver cómo recibieron las dos fanaticadas, eh, tanto a Diez Trongues como a Bolívar, tenemos las imágenes de cómo se veían los juegos, bueno, esto no está permitido. Hay que, hay que puntualizar pirotecnia. esto, ¿no? La pirotecnia no está permitida. Dentro del escenario de Dentro del escenario, generalmente solíamos ver eh, que se lancen la pirotecnia ¿En fuera la, del Estadio claro, Hernando sí, en claro. las curvas, pero ahora esto no se pudo controlar. Mira, esto es la curva sur y vemos las bengalas rojas, ¿ah? Previo al ingreso de los jugadores, gringo, se había lanzado papel picado, tiras de papel. Ya, entonces, eh, la fanaticada de Diez Trongues, los hinchas, comenzaron a lanzar las vengadas a la pista atlética. Tuvieron que intervenir los bomberos para evitar de que se prenda el fuego con los papeles picados que estaba en la pista de Tartán. Entonces, ¿esto va a significar una multa? Claro, ¿una multa de cuánto? De 5 mil dólares, que para Bolívar, para Diez Trongues quizá no representa mucho, pero hay que recordar que esto está prohibido. ¿eh? Está prohibido. Debió haber control no en las puertas. Sin duda eh, alguna. Hicieron una reunión que parecía la cumbre de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Estaban todos ahí reunidos, sí. comieron y todo. Y, y bueno, al final parece que no, tampoco alcanzó esa reunión, ¿no? Para tomar cuenta y para evitar este tipo de, de detalles que a priori pueden, o en un momento que quizá uno no espera, puede ser perjudicial. ¿eh? Mira, sanción, eso, esas claro. son las bengalas. Claro. Eh, pero bueno eh, ¿Te, puede, ¿Te puede venir una sanción internacional si pasa esto en un campeonato, en un torneo internacional o no? Claro que sí, dentro de las convocatorias de la Copa Libertadores Copa Sudamericana Siempre los clubes son sancionados y les restan dinero por la participación que tienen en el torneo internacional Porque cometen una serie de infracciones, no solamente de esta naturaleza de A nivel organizativo, a nivel de llegada de equipos eh, la escolta eh, la escolta para los árbitros, el tema del césped, o sea, ese es el problema, ¿no? Mira, que a veces Ahora, ahora voy a ser de abogado del diablo qué color qué marco claro, que le da eh, esto, sí. esto no es decir sí. más allá de todo de que no está bien que hay riesgo por ahí se quema la gente puede no, haber un ojo, accidente gringo, sí. es, recordemos en un partido de Copa Libertadores entre San José y Corinthians sí, señor. falleció sí, un sí, joven sí, producto de una bengala justamente que sí. se lanzó en esa ocasión pero digo más allá de todo el colorido el es ambiente, alucinante la fiesta, sí hay que de estar eso ahí, no hay duda hay que estar ahí Sí, ¿no? y estuvimos en el cuarto piso del estadio Hernando Siles disfrutando de este marco espectacular no hay duda, el clásico, la final del campeonato, apertura, el mismo público abarrotado, este clásico que claro definía o daba ese matiz de que el ganador tenía grandes chances de, de pelear el campeonato, también generó esa expectativa y tuvimos este marco una de fiesta gente, hermosa, ¿eh? Una fiesta sí, eso, hermosa, una fiesta hermosa. Bueno, este es un detalle sin duda que nos preocupa, pero bueno, eh, ¿qué es esto? ¿Qué imaginas en, el es ocaso, en el ocaso, en el ocaso, así se iba copando poco a poco... Claro. El estadio Hernando Siles, es, es, era un día laboral gringo, ¿no? claro. la gente llegó sobre la hora, eso también se claro. entiende. Estas son de... las siete, seis y media, siete Aproximadamente, ¿no? ¿no? Seis y media, siete, faltando todavía una hora para el encuentro. Sí. Y claro, las gradas de a poquito se iban, se iban colmando de, de gente. Eh, impresionante. ¿Les costó llegar al estadio, entrar al estadio? Yo estuve al el estadio aproximadamente a, a, a, a, a las cinco y media, Ay, seis de la tarde. Previsor, previsor. Sí. Claro. para ya ir acomodando bien toda la transmisión, así que vimos cómo poco a poco se fue Qué llenando bien. el Estadio Hernando Siles. Excelente. Ahí están las imágenes espectaculares. Ahora sí podemos ir a Vamos, los goles, a favor. lo que nos interesa, lo que fue el partido, queridos amigos, aquí está Bolívar siendo superior. Bolívar, a ver, si hubiese que titular este partido gringo, yo diría, Diez Trongues puso la eficacia, Bolívar puso el fútbol porque fue superior, no hay duda de aquello, de principio a fin, Diestrongue saltó al terreno de juego con una idea clara, voy a neutralizar al rival y voy a tratar de infringir daño en el contragolpe, esa fue la táctica de Laurinegro para este partido, en la única llegada en el segundo tiempo, tuvo una jugada balón detenido, el cabezazo de Venegas, la desconcentración de los defensores de Bolívar, en especial Guitián, que no tiene características defensivas, eh, eh, importantes y se marcó el primero llega el segundo tanto eh, casi de manera inmediata Bolívar que estaba tratando de recuperarse del golpe que había recibido porque siempre fue superior eh, si Bolívar no pudo marcar en la primera parte gringo yo creo que hay dos responsables, el portero y la falta de eficacia de Bolívar, que no es de este compromiso. Hace varios partidos atrás y desde la salida de Bruno Sabio que ha perdido esa capacidad goleadora. Ese elemento ya estaba previamente en el análisis eh, a este partido, no lo habíamos conversado. Pero <coughs> Díaz Trongue se puso a través de la, del pragmatismo, se puso arriba en el marcador y en el segundo tiempo Saúl Torres... Daba la sensación que liquidaba el compromiso con este remate de media distancia en el repliegue. Bolívar tuvo complicaciones, estaba buscando el arco contrario, dejaron espacios. Torres, que es bueno para disparar de media distancia, lo aprovechó y marcó el tercero. Luego, 10 Strongest, se lo llevó el, la cultura del resultadismo, la cultura del resultado. ¿eh? O sea, quisieron cerrar el partido. Quisieron ahí. cerrar el partido, lo sacaron a Ortega, lo sacaron eh, al sacaron otro atacante, Cross se fue a Rascaita, ingresaron defensores, ingresó Richet Gómez, ingresó Orellana, que en este campeonato creo que jugó, eh, no, no superó ni los 90 minutos de, de partido o de minutos en este torneo, entonces se lo llevó por encima el resultado. Y se puede entender en cierta medida, yo creo que sí, ¿eh? Diez tronques tiene tantos subcampeonatos a lo largo de la temporada y saber que le estás ganando a tu clásico rival y estás sacando una diferencia considerable en puntos, pues... Actuó de esta manera el entrenador, ¿no? Y luego Bolívar en función a espíritu combativo o lo que generalmente llaman la garra en Die es que eso es la garra, ¿no? Tener esa capacidad de resiliencia, de poder sobreponerte a momentos adversos. Bolívar lo hizo. Y claro, también esto es gentileza de Die strongs porque le entregó la iniciativa, le entregó el balón y le permitió crecer. Y aquí está ya marcando el tanto... El empate. El empate, ahí está eh, César Martins para conectar el cabezazo. En las jugadas aéreas, Bolívar siempre fue superior. Otro tiro acá. a área de portero. El portero mostró aquí sus deficiencias no en el juego aéreo. ¿Es bueno en los reflejos? No hay discusión. ¿Es bueno con las manos a la hora de despejar o tener blocajes? Es bueno pero para dominar el área de portero en el juego aéreo tiene sus complicaciones. Ningún portero es perfecto. Si, fue, si tuviese todo el paquete completo, pues no estaría en el fútbol boliviano. Sin duda. Sin estaría duda. quizá en la liga mexicana, en el fútbol portugués. Entonces yo creo que también hay que empezar a reconocer algunas diferencias, las virtudes y debilidades de cada jugador. Y aquí está la mano después de que Patricio Rodríguez eh, marcó el tanto de la ventaja ¿Cuánto tiempo, tuvo entre, entre el gol del Pato y esta, este penal? Aproximadamente, a ver, marca el gol Patricio Rodríguez sí. y salta del banco de suplentes Reynoso, genera un problema, o sea, o sea la gente de Bolívar es cierto que, a, que festejó el gol de la remontada ahí cerca del banco de suplentes. Como provocando, digamos. Sí. No sé si llamarlo de esa manera, pero, pero, pero lo eso... lo tomaron así. Eh, claro, lo sintieron de esa forma los jugadores de, de Trongues. y entonces esto lo aprovechó muy bien Reynoso, saltó ...generó eh, los problemas... ...ahí saltaron varios jugadores... ...se fue expulsado Villamil... ...se fue expulsado Venegas... ...porque fueron los jugadores más incontrolables... ...dentro de esa pequeña gresca... ...que se, que se generó ahí cerca de, del banco de Díez Trongues. ¿Ya? Y, y luego... Sí. Esto yo no entiendo... ...a ver, porque... ...la última jugada... ...se entendía que la última jugada de Bolívar... ...donde se marca el gol... ...era la que iba a finalizar el partido... ...se desata este problema... Y el señor Gaz Flores de pésimo arbitraje, hay que determinarlo de esa manera, al menos yo lo considero, porque creo que en día Stronger permitió que golpearon dema eh, golpearan demasiado. Uh -huh. eh, y seguramente Juan le va a mostrar hay algunas jugadas que deja mucho que desear en torno a las decisiones que tomó el arbitraje. Bueno, adicionó un par de minutos, se cometió la falta. Y bueno. Imágenes, compañeros, imágenes. Estamos en plano y, general. Imágenes, y, estamos hablando de fútbol. Sí, perdón. Y, y después ya se da esta mano de, del jugador de Bolívar y Triverio que marca el gol de la igualdad, ¿no? Correcto. Cuatro a cuatro. Qué tremendo. Qué partidazo, tremendo. sí, claro que sí, pero no deja de ser un llamado de atención para los dos equipos porque defensivamente tienen muchos problemas, ¿no? Tienen mu o sea, para el ojo común, como diría el meme, partidazo, ¿no? Cuatro goles un marco impresionante de gente, pero para el ojo experto, penetrante, dos equipos que seguramente van a participar en Copa Libertadores. Bolívar está asegurado en fase de grupos, con esta defensa va a tener muchos inconvenientes a la hora de jugar en fase de grupos del torneo más importante de la región. Correcto, recuerdo que ayer a esta misma hora estábamos analizando y tú en algún momento decías para hacerlo más lindo el campeonato sería bueno que gane Bolívar. Ahí sí realmente se pondría espectacular. Además si Always gana, no sé, gana ayer. Bueno Always cumplió los deberes. Sí. Ellos empataron y yo creo que igual el campeonato está lindo, está abierto está para lindo, empezar, sí, está sí. abierto el campeonato. Sí. Es decir, cualquiera de los tres puede puede ser campeón, ¿verdad? Y yo creo que la, la dosis de dramatismo que va a tener la recta final del campeonato, eso, eso está, está asegurado. ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos no a creo, tener una sí. buena finalización de torneo. Lo que siempre esperamos gringo, a final de temporada o en el segundo semestre, es de que los equipos lleguen mejor afianzados en su idea de juego que pretende inculcar el DT. Pero eh, generalmente eh, no llegan en un buen estado o no, no dejan buenas sensaciones, ¿no? Uh -huh. Porque Bolívar... Más allá de que ayer se mandó un gran partido, más, más que todo en el, en el hecho de que supo re, eh, sobreponerse a la situación adversa de ir perdiendo por tres goles a cero y terminar dando la vuelta, esto habla muy bien de la capacidad emocional de los jugadores para dar la vuelta al marcador, pero eso no quita de que Bolívar tiene problemas en defensa, de que la parte goleadora ha bajado bastante más allá de que marcó cuatro goles porque también se lo permitió su rival ¿no? y su rival también tuvo sus equivocaciones. Pero eh, este Bolívar tiene que mejorar en varios apartados del juego gringo, definitivamente. Y lo propio con 10 trongues. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Eh... ¿Te parece si revisamos la tabla de posiciones para entender el contexto Por favor. de cómo está la situación? Vamos con la tabla del clausura, señor director. Que las tres primeras colocaciones es lo que nos interesa de esta tabla. Que, porque... esto, que esto no se va a modificar. Está, es un tema de paseños el sí. campeonato de este torneo, ¿no? Sí, ahí está 10 trongues, 50 unidades, suma un punto. Bolívar que no gana hace cuatro partidos, está tercero ahora con 47 a tres puntos de diferencia y el gran vencedor de esta jornada es Always Ready que le ganó por tres goles a uno a Universitario y solamente tiene dos puntos de diferencia con el primero. ¿Qué le parece, Gringo? Interesante, interesante. Se puso hermoso. Dejen a ver un poquito arriba, ¿sí? sí Mostramos sí, arriba. ahí. La parte ahí de arriba, está. el cuadro verde, es lo que nos ahí interesa está. de esta tabla. Estos son los que están en conversación por el título, ¿no? Sí, así es. Definitivamente. A falta de ocho fechas, son 24 puntos los que están en disputa. Así que, bueno, eh, en síntesis está abierto, ¿no? Está sí. abierto. Recordando que en la última fecha... Sí, en la última fecha se van a enfrentar en Villingenio, Always y Bolívar. ¿no? Un Always que no sabe ganar en Villingenio cuando juega con los equipos fuertes. no. pasa con, ¿no? sí, con el Tigre, en fin. Y la tabla, bueno. del clausur, la tabla acumulada, esta es del Clausura, que solamente interesa en las primeras tres casillas, porque el resto ya están muy alejados de los punteros. Vamos con la tabla acumulada para entender cómo está la situación. Ya sabemos que los cuatro participantes de momento, bueno, Bolívar ya ha asegurado... Obviamente su participación en fase de grupos, 84 puntos, es el mejor a nivel de puntaje de la temporada. Luego está Trongues, que es segundo, el puesto que siempre les agrada, con 77 unidades. Y luego aparece Always Ready con 67. Nacional Potosí es el cuarto equipo de la tabla acumulada y tiene derecho a participar en Copa Libertadores como Bolivia 4. Cuatro equipos del occidente. ¿no? Le sacó ya nueve puntos a Oriente. Le sacó nueve puntos y obliga a Oriente Petrolero, que hoy juega... Con Independiente de Sucre en Santa Cruz a ganar sí o sí para recortar a seis. Porque tiene 55 unidades, tiene nueve de momento de diferencia con el equipo de la Villa Imperial. Luego está Guavirá, que ayer logró una victoria importantísima para afianzarse en Copa Sudamericana. Palmaflor, que hace ocho partidos no gana, tiene una bajando, victoria, una victoria, una derrota y seis empates. Está bajando. Y Blooming, que empató ayer con Royal Party, tiene 50 unidades. De momento, estos son los cuatro clasificados a Copa Sudamericana gringo. Si bajamos un poquito más, señor director, vamos a encontrar a Royal Party, que sumó un punto. Y hay tres equipos que tienen 45 a cuatro puntos de torneo internacional. Bilsterman, que juega con Tomayapo, Aurora, que también tiene su partido y que puede sumar tres unidades. Y pueden ahí, tal vez, atraparlo a un Blooming que no que no sabe de victorias. ¿Podemos irnos más abajo para ver en el, en el sótano qué anda pasando? Sí, ahí está. En este minuto estarían perdiendo la categoría Universitario de Vinto. Sí. Y el Real Santa Cruz estaría jugando el indirecto, ¿sí? Sí. Están muy apretados. Fíjate, Universitario de Sucre está un punto. Está a dos puntos Independiente Petrolero. Los dos equipos de Sucre, ¿no? Sí. Imagínense, y... hoy juega Real Santa Cruz con Aurora. Si Real Santa Cruz gringo gana... ...lo sobrepasa a Universitario de Sucre... ...que volvería a la zona del indirecto. Las dos universidades estarían en sí, zona de descenso. en zona... De, ...siempre y cuando, claro, los Leones Blancos... ...le ganen a Aurora en Cochabamba. Cierto. Es posible, no sé, eso ya... ...obviamente lo vamos a saber a final de la jornada. Sí, Ahí claro está. Que sí. ¿Tenemos Muy bien. Tenemos el triunfo de luego. Claro que sí, podemos ah, ver la... Ah, bueno, menos mal, ...la victoria del millonario... Que ...ayer que sufrió en el primer tiempo, gringo. ¿eh? Sufrió, sufrió. Enfrentó al equipo de la U de Sucre... Con el entrenador Núñez, exentrenador también del equipo millonario en su momento. Aquí, yo no entiendo por qué no jugaron los dos delanteros. Yo siempre, siempre le vengo con algunas observaciones, ¿no, gringo? Pero bien. es que llama la atención. ¿no? ¿Qué delanteros no jugaron? No jugó Ardián desde el Vamos, ni tampoco jugó Prudencio, que son los dos centroatacantes. Solamente jugó con, lo estamos viendo ahí, a Calero, quien fue el que marcó el primero del partido, y con Ovejero, dos segundos delanteros, más media puntas que delanteros en sí. Pero luego, claro, una, va a Una vez más, otra sombra que ponen sobre un triunfo de Lolo, ¿no? Pero está bien, es parte del tema. Está <risa> bien, está bien. Bien, ahí está. Pero este es un golazo, gringo. Disfrútelo. Es un zurdazo impresionante de Cristaldo, que jugó desde el Vamos. El remate de zurda, nada que hacer para Esos Bruno. goles hacía cuando jugaba en Independiente. ¿Se acuerda? Llegó al Lolo sí. y se olvidó de hacer goles este hombre, ¿no? Sí, sí. Incluso le marcó el propio Olves de ese, de ese tipo de goles. ¿Ah? Lo recuerdo. sí. Y luego ya va a comenzar la remontada para el equipo millonario. Aquí está una de las salidas del portero Mosquera, que es muy cuestionado. No sé si es de su agrado, ¿ah? ¿eh? ¿O mm. cree que necesitaría otro portero para la próxima temporada? Mira, eh, estaba el Pipo, ¿no? Sí. ¿Que o llegó sea, lesionado? Sí, por eso digo, no sé, qué sé yo. Si pudiera volver Lampe me encantaría, ¿no? Pero está difícil esa. Ahí está el rechazo de... Uno de los mejores del equipo de Universitario, como es el portero Brun, que creo que es el único que está manteniendo nivel. Gallegos no apareció del todo. El cabezazo de Riquelme, el balón que se va por línea de fondo. Buen partido de Cristaldo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que recordó aquellos momentos cuando jugaba en Independiente. Conoce muy bien ese escenario deportivo. Y aquí está nada más y nada menos que Riquelme que vuelve a marcar para darle la victoria al equipo. Buen partido también de Reyes, ¿eh? Reyes cuando tiene espacio y conecta y encuentra la oportunidad de correr y tener esa, imprimir esa velocidad, hace la diferencia, Gringo yo. Yo creo que hay que generarle nada más el contexto de juego y puede ser uno de los más importantes del fútbol boliviano. Aquí está Brun, como siempre, es un experto para rematar tiros libres, ha marcado muchos goles, tiene muchos goles. Y aquí está el tercero del compromiso de Sergio Adrián, que ingresó en la segunda parte para rematar de fuera del área y marcar el tercero en esta gran victoria del equipo millonario. Así me encanta que lo así con ese énfasis. Gran victoria del sí, sí, sí, ¿Sí? futuro campeón. campeonato. ¿eh? Yo en el primer tiempo dijo, ay no, esto se acaba con Albert Reyes, estaba perdiendo un a cero, había superioridad de del equipo capitalino, pero se repuso y ahora tenemos torneo que va a estar interesante. Así somos nosotros. Bien, bien, bien. Eso felicidades, felicidades. Sí, muchas ¿sabes? gracias, le agradezco. Yo le, le comento, estaba sufriendo. ¿ah? Yo prácticamente en el segundo tiempo pensaba que las cosas no iban a cambiar y que hoy iba a llegar con la cabeza rapada. Tuviste suerte. Sí. Pegó en el palo. Pero ni tu amigo tampoco se rapa, ¿no? ¿Quién, ¿Con quién es? hiciste la apuesta? Se llama José María Almanza, es nuestro periodista en Santa Cruz. Le claro. decimos Gasparín. Él también se salvó. Se salvó a. Bueno, lo salvó el árbitro para mí. <risa> bueno, para discutirlo. Dale, Shamir, qué gusto. Mañana nos reencontramos. Muy bien. Para ya preparar la fecha 23. Sí, hoy hay tres partidos. ¿Correcto? Pues, de la 22. De la 22, ya se cierra la jornada. Juega Oriente Petrolero, como les decía, queridos amigos. Va con, a jugar con, eh, Independiente, con ¿sí? Independiente. Aurora enfrenta a. Real Santa Cruz, esto a partir de las 18.15. Y toma ya pues, recibe la visita de Bill Sterman, ya cerrando la jornada de esta fecha 23 de, 22, perdón, de la división Profesional. ¿Y la 23 empieza el viernes o empieza el sábado? El sábado. Ay, menos, el sábado muy, juega Diez stronges juega Bolívar, el domingo juega Always. Va a estar lindo, sí, va a estar lindo. Mañana perfecto. la charlamos. Muy bien, perfecto. Dale, gracias, Shamir. Es un placer, gringo. Como Vaya sea. a descansar un poquito, ¿sí? Sí, Porque estamos viendo con la gente. Para la materia hay que estar impecable. Sin duda. Dale, gracias, Fuerza. fue un placer. 9.45.